Bueno, yo la valoro muy positivamente porque todo lo que ayude a, a dignificar y a humanizar la vida de las personas, sobre todo aquellos que desgraciadamente tienen una discapacidad o han pasado por un, un problema físico en su vida, pues todo lo que les ayude a, a sentirse más parte de, de toda la sociedad y en una sociedad tan individual y tan e egoísta en la que estamos, yo creo que todo lo que ayude a abrir las conciencias y, y a sentir más cerca a todas las personas, pues es muy positivo, considero.